En este video te mostraremos cómo acceder a tus cursos desde nuestra plataforma. Ingresa a www.censusonline.mx En la parte superior derecha encontrarás el botón para iniciar sesión. Si aún no tienes una cuenta con nosotros, hazlo de manera rápida en el botón Registrarme y en unos sencillos pasos ya serás parte de Familia Census. Escribe tu correo y enseguida tu contraseña. Si no cuentas con este dato, solicítalo a tu asesor de ventas. Una vez iniciada la sesión, dirígete a tu perfil en la parte superior derecha y elige la opción Mis cursos. Para ver el curso, da clic en el que sea de tu interés. Luego, da clic en el botón Entrar al curso y encontrarás el video del mismo. También podrás descargar el material dando clic en el botón Descarga el material aquí. Y cuando finalices, podrás descargar tu constancia de manera automática. Gracias por ser parte de Familia Census y nos vemos pronto con un video más.